Tercer paso Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos Practicar el tercer paso es como abrir una puerta cerrada con candado Todo lo que se necesita es una llave y la decisión para abrirla Solo hay una llave y esta se llama buena voluntad Cuando nuestra buena voluntad ha quitado el candado la puerta se abre casi por sí sola y mirando hacia adentro veremos un camino junto al cual está una inscripción que dice «Este es el camino hacia la fe que obra». En los dos primeros pasos, nos ocupamos en reflexionar. Vimos que éramos impotentes ante el alcohol y también percibimos que alguna clase de fe, así sea solamente fe en Alcohólicos Anónimos, es posible adquirirla. Estas conclusiones no requirieron actividad, sino solamente aceptación. Como todos los pasos siguientes, el tercer paso requiere acción firme, porque solamente actuando podremos librarnos del egoísmo que siempre ha impedido la entrada de Dios, o sí, si, se prefiere a un poder superior en nuestras vidas. Indudablemente que la fe es necesaria, pero con la fe por sí sola no lograremos nada. Podemos tener fe y mantener a Dios fuera de nuestras vidas. En consecuencia, nuestro problema es ahora el encontrar cómo y por qué medios podremos lograr que Él entre. El tercer paso será nuestro primer intento para lograrlo. De hecho, la eficacia del programa de Alcohólicos Anónimos dependerá de la sinceridad y formalidad que hayamos puesto para llegar a la decisión de poner nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Como todo principiante realista, este paso parece difícil, aún imposible. A pesar de lo mucho que quiera uno tratar de practicarlo, ¿exactamente cómo se puede lograr poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios tal como cada quien lo concibe? Afortunadamente, los que lo hemos ensayado y con los mismos recelos, podemos atestiguar que cualquiera puede comenzar a practicarlo. Podemos añadir que un principio, por más insignificante que sea, es todo lo que se necesita. Una vez que con la llave de la buena voluntad Hemos abierto el candado y entreabierto la puerta que se cerraba, nos damos cuenta de que siempre podemos abrirla un poco más, aunque nuestra obstinación nos cierre la puerta. Como sucede a menudo, siempre podremos volver a abrirla con la llave de nuestra buena voluntad. Puede ser que todo esto parezca misterioso y remoto, algo así como la teoría de la relatividad de Einstein en un problema de física nuclear. No lo es en absoluto, veamos lo práctico que realmente es. Cada hombre o mujer que ha ingresado a Alcohólicos Anónimos y que tiene la intención de seguir allí, sin darse cuenta, ha empezado a practicar el tercer paso. ¿No es verdad que, en lo referente al alcohol, cada una de esas personas ha decidido poner su vida al cuidado, protección y guía de Alcohólicos Anónimos? ¿Se ha logrado poner buena voluntad para desarraigar nuestra obstinación y nuestras ideas propias acerca del problema del alcohol para sustituirlas? por las que Alcohólicos Anónimos sugiere, cualquier recién llegado que tiene buena voluntad siente la certeza de que Alcohólicos Anónimos es el único puerto seguro para el barco a punto de hundirse, en que él se ha convertido. Si esto no es entregar nuestra vida y nuestra voluntad a una providencia nuevamente hallada, ¿qué es entonces? Pero supongamos que si el instinto del alcohólico todavía se subleve y reflexione, si en lo que respecta al alcohol tengo que depender de Alcohólicos Anónimos, pero en todo lo demás, debo todavía conservar mi independencia. No dejaré que nada me convierta en una nulidad. Si sigo encomendando mi vida y mi voluntad al cuidado de otro alguien, ¿qué va a ser de mí? Voy a parecer el agujero de una rosca. Este es desde luego el razonamiento con que el instinto y la lógica tratan de reforzar el egocentrismo y así frustrar el desarrollo espiritual. Lo malo es que con esta forma de pensar no se toman en cuenta los hechos. Y los hechos parecen ser estos. Mientras más dispuestos estamos a depender de un poder superior, más independientes somos en realidad. Por consiguiente, la dependencia, como la práctica de alcohólicos anónimos, es realmente una manera de lograr la verdadera independencia espiritual. Exactamente. Por un momento, la idea de dependencia en el nivel de la vida cotidiana. Es asombroso descubrir en este terreno lo mucho que en realidad dependemos y lo inconscientes que de ellos estamos. Toda casa moderna tiene una instalación de alambres que conducen a su interior la electricidad. Nos sentimos satisfechos de esa dependencia. Deseamos, desde luego, que nada interrumpa el suministro de corriente. Al aceptar así nuestra dependencia en esta maravilla de la ciencia, nos sentimos en lo personal más independientes. No solo somos más independientes, sino que estamos más cómodos y más seguros. La fuerza fluye por donde se le necesita, silenciosa y con seguridad. La electricidad, esa extraña fuerza que tan pocos comprenden, satisface nuestras más insignificantes necesidades cotidianas y también otras más importantes. Allí está el enfermo de poliomelitis que vive dentro de un pulmón mecánico que depende con entera confianza de un motor que le proporciona la respiración y lo mantiene vivo. Pero en el momento en que se pone a discusión nuestra dependencia mental o emocional, reaccionamos de una manera muy distinta. Reclamamos con persistencia el derecho a decidir por sí solos, Cómo pensar y cómo actuar. Claro que consideramos los dos lados del problema. Escuchamos atentamente a quienes nos aconsejan, pero todas las decisiones las tomamos nosotros. Nadie se va a meter con nuestra dependencia personal. Además, pensamos que no debemos fiarnos de nadie. Estamos seguros de que nuestra inteligencia, respaldada por nuestra fuerza de voluntad, puede bien controlar nuestras vidas interiores y garantizarnos el éxito en este mundo en que vivimos. Esta soberbia filosofía en la que cada hombre hace el papel de Dios tiene buen aspecto, pero debe sometérsele a prueba de ácido. ¿Qué tan buen resultado da? Una mirada al espejo debe ser toda la respuesta que necesite cualquier alcohólico. Si su propia imagen en el espejo le resultara demasiado abrumadora de contemplar, y a menudo lo es, Puede observar en personas normales los resultados de la confianza desmedida que en sí misma tienen estas. Por todas partes, las verá dominadas por la cólera y por el miedo, y a la sociedad dividida en grupos que pugnan entre sí. Cada grupo dice a los demás, nosotros tenemos la razón y ustedes están equivocados. Si uno de estos grupos tiene la suficiente fuerza, se impone a los otros vanagloriándose de su rectitud y por todas partes sucede lo mismo en el terreno del individualismo la suma de todo este esfuerzo poderoso es menos paz y menos fraternidad que antes la filosofía basada en la vanagloria de la propia rectitud no está dando resultados satisfactorios es evidente que conduce a la ruina por consiguiente los que somos alcohólicos Podemos considerarnos afortunados. Cada uno de nosotros ha librado su propio combate con el conflicto de la managloria de la propia rectitud y ha sufrido bastante en el encuentro para que desear encontrar algo mejor. De manera que es por las circunstancias y no por la virtud por lo que hemos llegado a Alcohólicos Anónimos. De haber admitido la derrota por lo que hemos adquirido los rudimentos de la fe y ahora queremos tomar una decisión para poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior. Nos damos cuenta de que la palabra dependencia les resulta tan desagradable a muchos psiquiatras y psicólogos como a los alcohólicos. Como nuestros amigos profesionistas, también nosotros nos damos cuenta de que hay formas perjudiciales de dependencia. Hemos tenido la experiencia de muchas de ellas. Por ejemplo, una persona adulta nunca debe tener demasiada dependencia emocional de su padre o de su madre. Si no fue destetado a tiempo, debe darse cuenta de ello. Esta forma de dependencia defectuosa ha sido la causa de que muchos alcohólicos rebeldes llegaran a la conclusión de que la dependencia en cualquier forma resulta perjudicial. Pero la dependencia de un grupo de alcohólicos anónimos o en un poder superior no ha tenido resultados perjudiciales. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, este principio espiritual tuvo su prueba máxima. Los miembros de Alcohólicos Anónimos, que prestaron su servicio militar, se diseminaron por todo el mundo. ¿Aceptarían la disciplina? ¿Se mantendrían firmes bajo fuego? ¿Soportarían la monotonía y las calamidades de la guerra? ¿Lo sostendría hasta el fin la clase de dependencia que habían aprendido en Alcohólicos Anónimos? Sí, sí lo sostuvo hasta el fin. Entre ellos, hubo menos recaídas y borracheras secas que entre los alcohólicos anónimos que estaban a salvo en sus hogares. Demostraron la misma capacidad de resistencia y valor que los demás soldados. Lo mismo en Alaska que en Palermo, su dependencia de un poder superior surtió efecto. Y lejos de ser una debilidad, eso constituyó su principal fuente de fortaleza. Así es que, exactamente ¿Cómo puede la persona que está dispuesta a seguir poniendo su vida y su voluntad al cuidado de un poder superior? Hemos visto que ha empezado a lograrlo, al confiar a Alcohólicos Anónimos, la solución de su problema alcohólico. Por ahora, lo más probable es que ya se haya convencido de que tiene otros problemas, además del alcohólico, y de que algunos de estos no pueden resolverlo con toda la determinación y el valor de que es capaz. Sencillamente, no los cambia. Lo hacen desesperadamente infeliz y amenazan su recién lograda sobriedad. Nuestro amigo todavía es víctima del remordimiento y el sentimiento de culpabilidad cuando piensa en el ayer. La aflicción lo domina cuando piensa en aquellos a quienes todavía odia o envidia. Su inseguridad económica lo preocupa hasta enfermarlos. Y el pánico lo domina cuando piensa en todas las puertas que el alcohol le ha cerrado. ¿Y cómo va a arreglar ese lío que le hizo perder la estimación de su familia y distanciarse de ella? Con su valor solitario y sin ayuda de nadie, no lo logrará. Seguramente que ahora necesita depender de algo o de alguien. Al principio, lo más probable es que ese alguien sea su más allegado amigo en Alcohólicos Anónimos. Confía en la seguridad de que sus muchas dificultades, ahora agudizadas porque no puede usar el alcohol para aliviarlas, también puede resolverse. Desde luego que su padrino indica que la vida de nuestro amigo todavía es incontrolable a pesar de que está sobrio y que después de todo apenas está en el principio del programa de Alcohólicos anónimos. Una sobriedad más prolongada por la misión de que es el alcohólico y por su asistencia a varias reuniones está muy bien desde luego. Pero lo más probable es que ese estado todavía viste mucho de significar una sobriedad permanente y una vida satisfecha y útil. Allí es, justamente, donde entran los demás pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Nada que no sea una acción continua basada en ellos, como norma de vida, puede dar el tan deseado resultado. Entonces, se nos aclara que los otros pasos del programa de Alcohólicos Anónimos solo se pueden practicar con éxito cuando se han ensayado el tercer paso con empeño y perseverancia. Esta afirmación puede sorprender a los recién llegados que no han experimentado más que una continua desanimación y una creciente convicción de que la voluntad humana no vale nada. Se ha persuadido con razón de que además del problema del alcohol, muchos otros no podrán vencerse únicamente con una valerosa embestida si la fuerza de esta proviene del individuo aislado pero ahora parece que hay ciertas cosas que solo el enfermo por sí mismo puede hacer. Por sí solo y de acuerdo con sus circunstancias particulares, necesita desarrollar la cualidad de la buena voluntad. Cuando adquiere la buena voluntad, él mismo podrá decidir a esforzarse. Tratar de lograrlo es un acto de su propia voluntad. Todos los 12 pasos requieren un esfuerzo individual sostenido para poder amoldarse a sus principios y así a la voluntad de dios cuando empezamos a moldar nuestra voluntad a la de dios es cuando comenzamos a usarla debidamente para todos nosotros esta ha sido una revelación admirable nuestro error ha sido el mal uso de la fuerza de voluntad con ella tratamos de demoler nuestros problemas en vez de tratar de que estuvieran de acuerdo con las intenciones de dios para con nosotros Conseguir que vaya en aumento nuestra capacidad para lograr esto es el propósito de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y el tercero nos abre la puerta. Una vez que estamos de acuerdo con estas ideas, resulta en realidad fácil empezar a practicar el tercer paso. Cuando tenemos disturbios emocionales o momentos de indecisión, podemos hacer una pausa y decir Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía.